HMTV presenta Boletín de Noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Autoimport, Tu dealer internacional Centro Médico Doctor Grullón El Centro Médico de Todos Teleinca Televisión Internacional por Cable Autoridades de los gigantes del Cibao Patrimonio de los Franco Macorizanos Dan a conocer detalles del inicio de la temporada de béisbol otoño-invernal mediante rueda de prensa. El presidente del equipo Gigantes del Cibao, Said Risset, dice competiremos con un gran equipo. Y nos comprometimos con el país a realizar las transformaciones que fueran necesarias para llevar a los Gigantes del Cibao a ser una franquicia modelo y competitiva. El director de comunicaciones de Los Gigantes habló de la remodelación del estadio, Julián Javier. Primer y único estadio en la República Dominicana con fosa de transmisión para la televisión. Un salón de transmisión de televisión y prensa y radio con todos los adelantos tecnológicos. Martín también envió un mensajito para los que van a competir. Que vamos a tener su chocolatico preparado. Para cuando se acabe cada vuelo, Porque a partir del 17 de octubre, prepárate a pedir cacao, caen atrás. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Yaneth González. Patrocinado por... Eliazar Autoimport, tu thriller internacional. Centro Médico Doctor Grullón. El Centro Médico de Todos. TeleInca, Televisión Internacional por Cable. HMTV presentó.